Buenas. ¿Cómo andamos? Vamos a hacer una canción para flauta al 2x10. Me encanta cantar, me encanta tocar, a canción. Esta canción tiene dos flautas y letra, fíjate. La primera flauta dice así: dice así 2 por 10 2 por 10 bizcochitos calentitos 2 por 10 y la segunda flauta que se hace al mismo tiempo que la primera o oh, la podemos compartir es un poquito más difícil es para los que ya saben un poquito más la primera flauta es solo para el sí, la, sol y esta en cambio usa notas como el re agudo, el sí y el re grave. igual abajo te las dejo fíjate dice así Dos por 10, dos por 10, Biscochitos calentitos, dos por 10. Si te gustó el video, compartilo Acordate que estamos dos veces por semana Acá te podés suscribir Dale a la campanita para que te lleguen más novedades Y sobre todo, hacelo circular Que lo escuchen otras personas Que lo toquen otras personas Así el canal sigue creciendo como hasta ahora Nos vemos Bueno, y ahora te vamos a dejar... Para que nos ayudes y lo completes tú o lo completes vos, un chiste incompleto. También de bandas, músicos y animales. Resulta que los animales en la selva se juntan, llaman, dice el cocodrilo, llama a la y dice: Che, armamos una banda. O una banda. ¿Sí? ¿Y a qué le dice el cocodrilo? El cocodrilo dice: Sí, dale, está te bueno. Y así empiezan a tocar distintos instrumentos. Y le león viene y pide. Yo puedo cantar. Ah, buenísimo, sí, sí, sí cantar, sí. Y entonces sí. Él, él dice, claro, dale, le dan el micrófono, el león agarra el micrófono, atrás estaba el cocodrilo, el hipopótamo, sí. la serpiente, cada uno con su bichito con su instrumento, y se larga a cantar el león y ¿qué pasó? Y cantaba horrible. Los animales lo veían cantar y se querían tapar los dedos porque cantaba muy, pero muy mal. Pero no sabían cómo hacérselo porque era el rey de la selva y se los iba a comer. Claro. Entonces, al mono, que era el más inteligente de todos, se le ocurre una idea, dice Le decimos al león que la banda no va a andar Cuando el león se va, nos juntamos en secreto y seguimos haciendo nuestra banda sin él ¿Y qué sí. pasó entonces? Resultó que pasan unos días de la banda, le va muy bien, etc. Y un día el león pasa a preguntarle algo a la jirafa y ve que todos los animales están cantando claro. Dice, ¿por qué están cantando sin mí? Bueno, hasta ahí tenemos... El resto del chiste lo completás vos. Escribinos acá abajo en los comentarios y nos decís cómo puede terminar este chiste y nosotros lo filmamos y lo subimos al canal. Hasta la próxima. Chao. Chao. A ver cómo salió eso. No sé. ¿sí?